Bueno, felicidades a todos, que son las 10 de la mañana y hay alguno que si me ahora todavía huele a colonia de la que trinco ayer, ¿eh? Bueno, hoy, pedazo de videáquen, top 5 de los mejores ciclistas de esta última década, desde el 2010 hasta el 2019. A ver si ahora que os pongo unas imágenes, sois capaces de ir adivinando de quién os vamos a hablar. Bueno, ahora, si no, dejad en comentarios cuáles son para vosotros los 5 mejores ciclistas de la década. Pero antes de ir a por los cinco mejores ciclistas de la década. Coño, día uno, toca cumplir calza curta. Y aquí corriendo un poco ya, que este 2020 vienen algunos retos muy gordos. Para mí, deportivamente hablando, el primero va a ser intentar ganar un Ultraman después de haber quedado segundo en Gales, segundo en el Toremán y tercero en México. A ver si por fin ya lo conseguimos. Y vosotros, ¿cuáles son vuestros retos deportivos? Comentarios aquí abajo. <música> Que si, si este año no lo hago bien, será por tu culpa, que por ya me has ¿no? parado para la foto. Joder, tío, lo siento. <risa> <risa> ¡Qué putada! Nada, Ep. Y Pero aquí bueno, el fotógrafo, no eh. Vamos, ¡Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, ¡Vamos para allá! Vamos, ahí, y, a, y a ver si en la foto salimos guapos, que esto va, esto va a ser lo más difícil. Venga, ahí va, ahí va. Venga. Venga, ahora yo una... Me, me cago, tío. A ver si no, va hombre. a ser culpa y tú ya Venga. también si hago mal A No, hombre, no. Ahí va, perfecto. Venga, jefes. Gracias, eh. Feliz eh. año, eh. Feliz año. A disfrutar. Eh. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, locos! Y para acabar el primer entrenillo del año, a por 12.000 escalerillas. ¡Vamos para allá! Uh, uh. De entreno hecho, eh, un poquito sudados. Eh, vamos a hacer el vídeo antes de que me congele. Número uno, y sé que va a generar polémica, eh, pero indiscutible. Chris Froome, cuatro tours, dos vueltas, un giro, pero aquí van a salir las dos polémicas relacionadas con Chris Froome. Una, y la más importante, posible dopaje en la vuelta a España que sale tarde, que si lo tapan, que si no, que luego se lo quitan, que no pasa nada, que tal, que puede competir. Bueno, ahí hay cierta polémica. Entonces, Tema del dopaje. Yo aquí, en este vídeo, voy a hablar de números, de títulos, de los que más han ganado y no me voy a meter en estos temas, porque en este vídeo estamos hablando de eso, de números, del palmarés de cada uno. Entonces, liken, -en, al aquel si queréis que un día haga un vídeo a fondo hablando de mi opinión sobre el dopaje, que más de una vez algo no me ha dicho. Bueno, claro, es que como tú conoces ciclistas, no te puedes meter en ese tema porque es un tema complicado y hay ciclistas amigos tuyos y pipim, papá. No, no, me, un día hagamos un vídeo a fondo, Hablando de mi opinión, hablando con ciclistas, hablando con médicos, eh, pero este no es el vídeo de hoy. Con lo cual, Chris Froome, número uno, esta primera polémica a dopaje, segunda polémica. Claro, es que lo de Froome no tiene mérito porque el Sky ha ganado, de los últimos nueve tours, ha ganado ocho. E incluso el Sky, que ahora es Inus, cuando quieren bajar de dos horas en maratón, montan el circo este con Kipchok y, hostia, los tíos son capaces de hacer que un tío baje de dos horas en maratón por primera vez en la historia. 500 To himself, all the bueno, sí, todo lo que queráis El equipo será la hostia Utilizarán las mejores tecnologías Pero es que tienen los mejores deportistas En los últimos 8 tours El primero lo gana Bradley Wiggins Quedando Froome segundo Y muchos ya dicen Hostia, Froome tenía para tirar más para ganarlo, etc Pero bueno, tal Al año siguiente Y durante los siguientes 5 tours Froome gana 4 Y solo pierde uno Porque se cae Al año siguiente Se va al Giro Porque el Giro le da pasta para ella Y tal Gana el Giro Y con lo cual Cuando va al Tour Ahí quédate y ese lo gana eh, Geraint Thomas, también del Sky. y Este año Flum se rompe el fémur y acaba ganando el grandísimo Egan Bernal como INEOS y como representante mundial de Colombia. Al chiquilín, como era profe la marsellesa, es el joven maravilla es la bestia con lo cual, para mí, a nivel de palmarés, ninguna discusión. Chris Froome, number one total de esta década. Esto no quiere decir que ahora sea el mejor. Hostia, viene de la pedazo de lesión de Femur, 34 años. Vamos a ver cómo vuelve, pues ante Bernal y ante todos estos. Pero en esta última década, para mí, ha sido el mejor ciclista. Y like, si queréis el vídeo este sobre la polémica y el depaje y todo esto, que tengo muchas ganas de hacer. Peter Sagan, para mí este es casi tan o más indiscutible que Chris Froome y además el anti-Chris Froome. Solo les ves y dices, hostia, un pequeñito Mario armario en potra". Un tío capaz de pelear en todos los terrenos, menos en la alta montaña, pues porque es un bicharracazo y pesa el doble que los demás. Eh, con lo cual el tío te puede ganar siete veces el mayor Verde del Tour de Francia, te puede ganar eh, 16 victorias en las grandes vueltas entre Tour, Giro y Vuelta o... 116 victorias en toda su carrera. Es un sprinter que lo flipas, es un clásico mano que lo flipas, ha ganado en la Paris-Roubaix en el Tour de Flandes entre muchas otras y es un pedazo de especialista en mundiales ganando tres seguidos justo antes el año que Valverde. Con lo cual por todo eso y sobre todo por el espectáculo que da a todos los aficionados del ciclismo, número 2 el fucking Sagan. solo habíamos hablado de carretera, aunque de dos tipos de ciclista o de ciclismo muy distintos. Mountain Bike, si hablamos de Mountain Bike hay que hablar de Nino Schurter, seguramente no solo el mejor ciclista de esta década, sino de la historia, aunque en la década anterior estaba Absalon, que ahí hubo un tiempo de coincidencia de pique y tal. Lástima que no hayan competido 15 años juntos, el uno contra el otro, porque habría sido espectacular. Shurter 8 mundiales de 11 en los que ha participado como élite, los últimos 5 seguidos. Ha ganado con rígida, ha ganado con doble, ha ganado con y medio, ha ganado con 29. Le, le falta ganar sin ruedas. Clase, clase indiscutible que tiene. Ha superado ya todos los récords de Absalon. Le queda por igualar el de campeón en dos Juegos Olímpicos, que seguramente esto en Tokio lo vaya a conseguir. Así que no sé si queda Shurter para mucho rato porque por detrás vienen los Vanderpoels y compañía. Pero, hostia, el espectáculo que ha dado hasta ahora y el que aún le queda por dar es increíble. Número 4, y me vais a dejar que barra pa' acá... ¡Contador! ¿Por qué? ¡Hostia! Siete grandes vueltas. Tres vueltas a España, dos giros, dos tours... El ciclista de la historia, juntamente a Coppi, juntamente a Froome juntamente a Endurain, que más grandes vueltas eh, han ganado, en este caso siete. El espectáculo que dio en Astana, el año que compartió, como líderes, como compañeros, como rivales, con Armstrong, ahí a la yugular, fue increíble. Pero sobre todo, más allá de números de Contador lo que quiero destacar es que es de esos ciclistas que salían y cuando le salía de los cogences, a la mierda, no controlar al ataque. A reventarlo todo. Y ahí va Alberto, cambia el ritmo madrileño, cambia el ritmo Contador a casi 6 kilómetros de la línea de Meta, y es la que intenta la pira por él. Lo había anunciado, intentaba hacerlo desde lejos y abriendo hueco bueno, madrileño. Bueno, bueno. ¡Impresionante! ¡Vaya cambio de ritmo de Alberto Contador! El número 5, yo lo sé, se lo tendría que dar a Vincenzo Nibali, porque coño, un tío que ha ganado dos giros, una vuelta y un tour, merecidísimo. Pero, hostia, Nibali, te quiero mucho, eh. Pero se lo voy a dar, y aquí me vais a rajar a muerte, a Mathieu van der Poel, o sea, un tío que sí, muy joven, no tiene todo por confirmar, que ha pegado petardazos como en el Mundial este año, que de repente, bueno, es un tío que solo entiende como todo nada, el tío al final ataca y cuando no le queda nada vuelve a atacar y revienta, es decir, o gano o ya me retiro. Bueno, esto es así, pero un tío que da el espectáculo que da ganando de todo en ciclocross, que luego es capaz de ganar cosas en ruta, que luego es capaz de ganar cosas en mountain bike, hostia. Yo creo que, a ver, lo justo sería que esto se lo diéramos, si lo confirma, dentro de 10 años. Pero yo dentro de 10 años yo no sé si yo, o sea, ser youtuber o voy a hacer vídeos en YouTube o New Porno, yo qué sé. Así que, Vanderpool, ahí que te lo damos. Y vamos a por el último. uno porque ya hemos dado el top five. pero qué coño mira aquí quien quiera rajar que raje pero para mí es el puto dios yvon Rese. o sea un tío que en la última década acercándose ya a los 50 años es capaz de dar el espectáculo que da el rendimiento que da siendo además youtuber y consiguiendo los resultados que consigue en las Pix, en las titan deserts en las Brasil Rides donde sea y el pedazo de numerito que han montado de si renovaba o no renovaba con Orbea, es decir, o sea, la campaña de marketing que ha sabido hacer el solito con todo esto, me parece de quitarse el sombrero. Así que esperemos que la próxima década, dentro de 10 años, yo no sé si, si, si seguiré haciendo vídeos, pero seguro que Zugasti seguirá ahí montando en bici, pues el gallo estará ahí dándole caña. Bueno, dicho esto, eh, familias, aquí debajo vuestros comentarios, vuestros nombres y liken si hay ganas de ese vídeo sobre el dopaje y todas estas cosas. ¡Vamos para allá! ¡Feliz 2020! ¡Ya por ello!